Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian el día de hoy estoy aquí grabando de noche para mostrarles esta belleza que es el Parlamento de Budapest. Esta ciudad me encanta porque es una de las ciudades más románticas en las que he estado sobre todo de noche. Y bueno, el tema no es sobre la ciudad, es nada más quería mostrarles al respecto pero el día de hoy les traigo un tema que es súper interesante y creo que va a ser un poco polémico porque uh, muchas uh, he platicado sobre esto con muchas amigas chicas y muchos amigos y cuando digo amigos y amigas me refiero a amigos y amigos de todo el mundo no nada más yo soy ustedes saben que yo soy mexicano y obviamente yo creí yo crecí con cierta uh, digamos cierta cierto pensamiento ciertas ideas cierta ideología que me inculcaron en mi casa pero como he estado viajando por prácticamente todo el mundo, eh, bueno, he visto cosas en todo el mundo y sé cómo son las cosas prácticamente en muchos lados, ¿no? entonces vamos a platicar de quién debe pagar en la primera cita. Y Bueno, aquí va a ser un poco polémico, como dije antes, porque, por ejemplo, en México estamos muy acostumbrados a que los hombres paguen, Ajá, a que el hombre, si tiene una cita, paga, e incluso no solamente si sales, si tienes una cita con, eh, digamos, una chica es la que te gusta, o con la que quieres eh, quedar bien, o con la que quieres salir, sino que... Eh, también se acostumbra mucho que, por ejemplo, si salemos amigos, grupos de amigos, hombres y mujeres, se acostumbra que si vamos a un club, a un bar y pedimos a lo mejor un servicio de botella o pedimos algo de comer, a, algunas veces los chicos son los que pagan las chicas no pagan. Eh, y bueno, yo en lo, en lo personal creo que eso está totalmente mal. En, en primera porque pues, es un grupo de amigos y no tiene por qué existir esa ideología de que los hombres pagan ¿por qué? porque sobre todo en este año 2018 en donde supuestamente las mujeres han ganado se han ganado el respeto y la igualdad ante la sociedad eh, ustedes son tan capaces de hacer dinero como hace cualquier hombre y creo que eh, en ese en ese tipo de situaciones no es correcto en, el, en la situación en la que es un grupo de amigos, hombres y mujeres cada quien debe pagar lo suyo ¿no? pero bueno eso es algo que tenemos en México y que no hemos podido cambiar. Es culpa de nosotros los hombres, creo, porque queremos... De cierta forma México es un país clasista, entonces de cierta forma es como demostrar que tenemos el poder económico para pagar, ¿no? Y, y, y por alguna razón tenemos esa idea de que si le pedimos a la chica, oye, paga tu parte, vamos, nos vamos a ver como, como pobretones o como, no sé, avaros. ¿No? Y lo cual considero que es la cosa más estúpida del mundo. Pero bueno, eh, regresando a las citas, cuestión hombre-mujer en plan de que, va, de que pueden pasar una noche juntos o que puede eh, darse una relación y demás. Eh, mi mamá siempre me enseñó que bueno, obviamente hay que ser caballeros, que hay que abrirle la puerta, que hay que darle el paso, que hay que darle el lado de la banqueta, eh, que hay que levantarse cuando va al baño, que hay que... bueno, un montón de reglas que de verdad me las sé de memoria, no, y, y no porque me las aprenda y las quiera repetir, sino porque ya están en mi subconsciente, entonces hago las cosas así, porque me nacen, porque de repente se dan, es como un hábito, ¿no? Eh, y, pero también mi mamá me enseñó que, bueno, que si sí, podía, que tenía que pagar en una cita, ¿no? que el hombre dice que tiene que pagar. Pero también me enseñó, por ejemplo, cuando estaba estudiando, me dijo, eres un estudiante, entonces, si eres un estudiante, obviamente no tienes el dinero para estar invit invitando a tu novia a todos lados, entonces... Si los dos son estudiantes, pues lo más, eh, digamos, ideal o lo más saludable es que cada quien pague lo suyo. O una vez la, la invitas tú, una vez te invita ella, ¿no? ¿Por qué? Porque eres estudiante. Cuando tengas dinero, cuando estés trabajando, entonces ya puedes invitarla las veces que quieras. Te diría que... Te diría que mi mamá me decía, estaría mal si, no, si tuvieras el dinero y no quisieras invitarla. Pero, mientras es estudiante, pues cada quien pague lo suyo. Y que conste que mi mamá es mexicana y... Obviamente tiene esta ideología de que, que es un poco machista, de que los hombres deben de proveer, ¿no? Uh, curiosamente mi mamá trabaja, mi papá trabaja y los dos se reparten los quehaceres de la casa. Entonces tampoco es tan machista, es una relación un poco más abierta, pero bueno, es la forma en la que mi mamá me educó. Pero bueno, después de esa ideología que tenía desde que estaba en casa... <coughs> Pues viajé a Europa, viajé a Australia, viajé a el, al sur de Asia, viajé a Sudamérica también eh, y bueno, ahorita he vivido en Europa por más de cinco años, entonces eh, he visto de todo, ¿no? Y prácticamente el único lugar en el que he visto que los hombres tienen o se ven obligados a pagar o que la sociedad espera que paguen es en América. Es el único lugar en el que he visto, y cuando digo América, digo, me refiero a Sudamérica, Centralamérica y Norteamérica. Incluyendo obviamente México, Estados Unidos y Canadá. Por alguna razón en Estados Unidos existe esta idea también, las chicas solo se fijan, bueno la mayoría, no todas, la mayoría se fijan en, en, en el poder adquisitivo de los hombres, entonces... Por esa razón, un hombre cuando invita a salir a una chica, como que tiene que demostrar ese poder adquisitivo. Y entonces se ven obligados a pagar, incluso aunque no tengan que hacerlo. ¿no? Eh, pero fuera de América, en ningún otro país he visto que, los, que las mujeres esperen o sientan que los hombres tienen la responsabilidad de pagar. En Australia... En, He salido con chicas de todo tipo en varios países y cada vez que, yo, que salimos eh, me doy cuenta mucho de su intención y entonces yo estoy acostumbrado a pagar. ¿Por qué? Porque honestamente si, no, si invito a salir una chica y yo no pago, siento que algo pasa, siento que algo estoy haciendo mal, ¿no? Aunque sé, aunque no sea así, pero es, es porque lo traigo desde pequeño, entonces es mi culpa y bueno. Entonces cuando cada vez que invito a una chica y quiero pagar y ella me dice, no, no, no yo pago lo mío, como que pienso que no está interesada en mí, como que pienso que... que o sea, que algo está mal, ¿no? Pero ya después recuerdo y me pongo, no, esto es normal, las chicas son independientes, las chicas eh, no están acostumbradas a que alguien les pague, sobre todo si es la primera cita, no tienen por qué. En todo caso, si alguna vez eh, las chicas te dejan pagar, ellas esperan pagar el la próxima vez. Ajá. Eso es como una regla, es como que, ok, bueno, tú pagas esta vez, pero yo pago la próxima. Y creo que eso es lo más ideal. ¿Por qué? Chicas, eh, deben entender que, bueno, para empezar, las mujeres se han tomado muchos años de movimientos, de protestas, de hay figuras femeninas que han luchado muchísimo por la igualdad entre hombres y mujeres y creo que se la han ganado. ¿no? Y cuando digo eso, no significa que uno deba dejar de ser caballero, ¿no? yo les sigo abriendo la puerta a las mujeres, les sigo dando el paso, etcétera, etcétera, pero sí creo que en cuestión económicas si dos personas están saliendo, lo más probable es que las dos personas tengan la misma capacidad de crear dinero, de la, la misma capacidad económica. Entonces, se espera que ambos pongan de su parte Ajá. si tú no quieres pagar en la primera cita ok paga tu parte Digo, tampoco se trata de que las mujeres paguen verdad no se trata de que se pase de un lado a otro pero sí que sea equitativo entonces si no quieres pagar eh, paga tu parte y si no quieres pagar tu parte ok por lo menos dile yo te invito a la próxima vez ¿Por qué? porque eso es un gesto que si tú tienes con el hombre el hombre lo va a apreciar Ajá. De otra forma, si tú piensas o si tú das por entendido que él debe pagar, eh, es una falta de respeto y el hombre podría tomarlo como, como el hecho de que tú le debes algo. Entonces, si tú esperas que un hombre pague, probablemente el hombre va a esperar que tú te acuestes con él cuando él quiera. Y no es así, ¿verdad? Entonces, es importante que cuiden ese balance. Eh, Piensa sobre la persona con la que estás saliendo, piensa, imagina que es como un amigo, ¿eh? ¿cómo tratas a tus amigos? Si sabes con, un, con, si sabes con un amigo, si vas a comer, si vas a cenar, si vas al cine, tú pagas tu parte y tu amigo paga su parte, ¿claro? Entonces, eh, no veo por qué deberías de tratar a tu cita o, al posible, a, o a tu pretendiente o a tu posible novio como algo más bajo que un amigo eh, porque no, o sea, eventualmente si las cosas salen bien y ese, eh, esa persona se convierte en tu pareja entonces pues va a ser más que un amigo y creo que lo más razonable y lo más justo es que lo trates mejor entonces un balance simplemente entre el hecho de que cada quien pague lo suyo o que tú pague o que él pague una, una vez y tú pagas la siguiente vez es me parece, me parece lo mejor ahora eh, algunas veces los hombres ganan eh, más que las mujeres ¿por qué? porque a lo mejor el hombre es más um, es, es mayor ¿no? simplemente el hombre es, más, es mayor y entonces obviamente lleva más tiempo trabajando y bueno su poder adquisitivo es mayor en ese caso eh, lo justo es que se pague en proporciones, no. Obviamente, si, si hablamos de una cena, pues no tiene caso. Cada quien paga lo suyo o se divide en partes iguales o una vez él, una vez tú. Pero por ejemplo, si van a salir de vacaciones y él quiere ir a un lugar súper caro y tú dices no, bueno, yo no puedo pagar eso, entonces pues puedes llegar a una regla en el que bueno, yo pago una parte. ¿No? o yo pago eh, el hotel y tú pagas los aviones o yo pago las comidas y tú pagas todo demás ¿no? pero que se note esa intención de querer aportar y de querer hacer algo que no se vea que ves a tu chico como una cuenta bancaria porque eso no, no está padre, a nadie le gusta y lo más probable es que tu chico tarde o temprano se canse de eso um, Es importante que la intención, la intención siempre cuenta si sales con un chico que, que está, digamos, que quiere, pagar por la primera, que, te, que quiere pagar lo tuyo en la primera cita, entonces eso habla bien de él. Pero eso no significa que debas aprovecharte y aceptarlo. Eh, del mismo modo, si tú tienes la intención de pagar y él no te deja, eso también cuenta muchísimo. ¿eh? Si tú dices, oye, déjame pagar lo mío o... O, o yo quiero pagar la mitad o lo que sea y él no te deja eh, no se trata de que lo digas así de, oye, ¿puedo pagar lo mío? No, obviamente los hombres van a decir siempre que no en la primera vez pero trata de insistir un par de veces para que entonces realmente veas si, si realmente él no tiene ningún problema con que, con que se dividan o que con que él pague y tú dejes una mejor impresión al respecto, ¿no? como les dije las cosas en Europa por ejemplo las cosas son muy abiertas de hecho me ha tocado situaciones en las que las chicas me invitan así de la nada conozco a alguien en un bar y le digo oye es tomar algo vamos al bar y tomamos algo y ella paga y no porque yo la haya dejado pagar pero es que me dice no no no, no yo pago es, es simplemente la mentalidad y entonces yo pago la siguiente ronda y, y cosas así pero es se siente padre que si estás saliendo con una chica, esa chica demuestre que no está contigo por interés, que no está contigo solo para sacar eh, una cena gratis o para sacar una bebida gratis o cosas así, porque muchas chicas lo hacen eh, y bueno, eso no está padre. Pero si, si realmente te gusta esa persona, si te gusta ese chico y quieres demostrárselo sin ser tan obvio, bueno, pues simplemente y cuando te invite a por un trago, paga lo tuyo, ¿no? O deja que pague y tú pagas la próxima vez. Ese tipo de detalles cuentan y cuentan mucho. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la mejor cosa que pueden hacer? Y no importa si están, si son latinoamericanas, las chicas latinas también deben empezar a cambiar esto, chicas, porque eh, es, es importante que ustedes empiecen a respetarse. Y cuando digo empiecen a respetarse, no me refiero al hecho de que de sacarle dinero a los hombres, de sacarle cenas gratis o sacarle bebidas gratis. Si ustedes salen con un chico y el chico sabe que ustedes están saliendo con nosotros por interés porque les vamos a pagar todo, entonces los chicos se van a sentir con todo el derecho de cobrar de alguna otra forma. Entonces es importante que empiecen a cambiar eso darse a respetar, demostrar que ustedes tienen la misma um, capacidad que un hombre en cuanto a la situación económica, el, la situación social y, y simplemente el poder demostrar que ustedes pueden hacerse, hacerse valer por sí mismas. ¿no? Uh, ahora que si, si, si obviamente si su intención es... Pues, no es interesarle al chico sino simplemente sacar bebidas gratis y después no volverlo a ver bueno pues ustedes ya sabrán lo que hacen eh, hay muchas chicas que se dedican a eso que lo hacen cada fin de semana y son muy buenas no sacan se van a tomar se ponen súper borrachas gratis gracias a que estuvieron coqueteando con hombres y sacándole eh, tragos gratis en lo personal yo no le invito un trago a una chica que acabo de conocer Nunca, por regla general, no importa lo, lo, buena, lo, lo buena persona que se vea, porque nunca sabes cuando las chicas realmente son, eh, eh, digamos, transparentes o cuando realmente quieren o cuando solamente quieren sacar provecho de la situación. Entonces, mi regla personal es no pagarle un trago a alguien que voy a conocer. Lo hice muchas veces y fui el tonto de la noche muchas veces, así como muchos chicos. Ahora, conozco a alguien, platicamos, bailamos, si queremos tomar algo vamos, cada quien paga lo suyo y la siguiente vez, si salgo con ella, si tenemos una cita, entonces sí, la puedo invitar o busco a ver qué, cuál es la mejor opción. Pero, eh, como dije antes, las chicas, sobre todo las chicas en América, eh, las chicas tanto latinas como las gold diggers o la, las casas recompensas, como se les en Estados Unidos, es importante que dejen de, de, de, digamos de, de pensar que los hombres deben pagar en la primera cita, porque no es así. Y lo único que están ganando al hacer eso es que el hombre tenga el poder de decidir cuándo. Pueden, Cuándo van a tener sexo con él eh, es, como, es como una forma de prostituirse ¿verdad? obviamente no es prostitución pero es, es digamos un nivel súper súper tenue de prostitución y bueno pues no creo que nadie se quiera prostituir solo por una cena o por un trago ¿verdad? y bueno eso es todo el video es un poco largo lo siento mucho pero quería dejar los puntos claros Espero que les haya gustado el video, en conclusión, chicas paguen lo suyo, hombres paguen lo suyo o intercalen una vez él, una vez tú, una vez él, una vez tú o, cada, o simplemente a partes iguales y punto, ¿vale? Les mando un abrazo, la mejor de las vibras, no olviden suscribirse al video, darle likes, ponerle favoritos, compartirlo con las chicas que siempre andan saliendo y andan este buscando que los hombres les paguen todo eh, y bueno... Eso es todo, les mando un abrazo, cuídense mucho, chao.